que la va a acompañar en el plano más tardecito o ahora en la música como ellos deseen porque ella predica y canta las dos cosas y ahora sí que para mí es un placer dejar con ustedes al Joan y Barret, yo lo yo sé no Dios le bendiga a todo Dios le bendiga más Dios le bendiga más Dios le bendiga más ¿Cuántos se están gozando en esta preciosa tarde? Oh no mucho Dije, ¿cuántos se están gozando en esta preciosa tarde? Yo sé que mi voz está afectada, eso a mí no me importa. La palabra de Dios se va a predicar no me what. Porque Dios no necesita. Aleluya, Dios lo que necesita es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Él. Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios lo que Dios necesita. Y yo tengo un corazón dispuesto. Aunque probablemente no tenga la voz, pero Dios va a hablar por mí. Y eso es lo más importante y me he gozado. En estos tres días de retiro de estas damas, estas damas en victoria. Amén, estamos en victoria, damas. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Caballeros, estamos en victoria. Jóvenes, estamos en victoria. Praise God. Yo me siento contenta, ¿verdad? De que esta semana pues, me pudo acompañar mi querido esposo Natanael. Eh, como decía el pastor, ¿verdad? Pues me gusta cantar. Eh, pero estoy ministrando desde el jueves. Eh, pues me, me afectó un poco la voz Pero Dios es grande Y si tenemos que cantar después, pero vamos a hacer Pero yo quisiera entrar en el mensaje Si me lo permite Yo quisiera hablar en esta, no, en esta preciosa tarde De otra mujer de Dios Amén Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón Y esto es lo que vamos a hacer Praise God Praise God. le pido que abra su Biblia en el libro de Esther yo no enfuerzo a nadie a alabar a Dios pero su alabanza me ayuda su alabanza me ayuda aquí nosotros le servimos un Dios vivo no un Dios de madera un Dios vivo que le gusta, que le adoremos Amén. y aunque vamos a darle tú la palabra y la palabra necesita reverencia no le impide a tu alabar al Señor That is good. Thank you, Jesus. Libro de Esther. Vamos a leer el versículo 13 al versículo 17. Cuando todo lo tengan, lo manifiesta con un poderoso y victorioso. Amén. Libro de Esther. Capítulo, perdón. Capítulo 3. Capítulo 3 versículo 13 al 17 Book of Esther, amen. Chapter 4 verses 13 to 17. Cuando todo lo tengan, lo manifiestan con un poderoso y victorioso amén. No todos lo tienen. Yo espero por usted, praise God. Pero aquí todo mole esta poderosa palabra. Si hay un amigo una amiga entre nosotros que no tiene Biblia, por favor de compartir con ellos. Bendecido Dios, bendecimos a Dios. Cuando todo lo tenga, lo manifiesta con un poderoso y victorioso. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Maldoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del Rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, todo el mundo diga callas Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte Para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo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 Estel, levante su mano en señal de victoria. Levante su mano en señal de victoria en esta hora. Dios está en este lugar. Yo no sé de ti, pero yo vine a provocar a Dios. Yo no sé de ti, pero yo, no fue suficiente estos dos días. Yo vine a provocar a Dios. Yo quiero llevarme mi bendición, amén. ¿Cuántos quieren llevarse a su bendición en esta hora? Levanta tu mano y clama conmigo, amante Dios y Padre Celestial. Te doy gracias por tu santa palabra que ha sido leída. Te pido que tú pases tu camón encendido sobre mis labios. Que no sea palabra de hombre hablada, sino palabra directamente del cielo. Señor amado, que no sea hecha nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Sino la voluntad del Padre Toma dominio Toma control de las mentes en esta hora De los corazones en esta hora Atamos al hombre fuerte Atamos la mujer fuerte En esta hora Dios mío Te lo pido creyendo Que está hecho en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se puede sentar en ese gozo sabiendo que el asiento no apaga el fuego. Sabiendo que el asiento no apaga tu alabanza. Dios es grande. Dios es grande. Se puede alabar con libertad en este lugar. Oh mi arma Rey que vive. Yo me gozo leyendo la historia de Esther por una razón nada más. Por la razón de cómo una voz, de una mujer marcó la historia. Si nosotros estudiamos la historia desde el principio de la creación y miramos cómo el mundo ha crecido y cómo el mundo se ha envolvido, sabemos que llegó un tiempo en esta tierra donde la mujer no tenía palabra, donde la mujer no tenía una voz. Donde la mujer no podía decir, donde la mujer no podía opinar. Ama Shandalaya. Si yo me puse, me puse a estudiar más y encontré donde había, aleluya, ciertas religiones. Donde cuando las mujeres iban a las iglesias, la mujer se tenía que sentar a un lado y el marido al otro. La mujer ni tampoco podía alabar a Dios. Por eso es bueno estudiar, mujer de Dios. Tú, tú no sabes el privilegio que tú tienes hoy en día de poder levantar las manos de poder darle gloria al que vive para siempre de poder declarar una palabra y la palabra es cumplirse de poder declarar, levantar tus manos y declarar y Dios obrará al favor tuyo mujer tú no sabes el privilegio que tú tienes por eso tú no puedes perder el tiempo viniendo a la iglesia aleluya esto no es de verse lindo esto le de a la iglesia de a declarar y a exaltar el nombre del Señor y las mujeres no tenían una voz. Voy más allá. La historia también dice que el hombre tenía posesión de todo, hasta de la ropa que se ponía la mujer. Si la mujer y el hombre se divorciaran, el hombre se quedaba con todo, hasta los hijos. La mujer se quedaba sin nada. Y empecé a estudiar de una mujer, Llamaba Hanna en la historia de esta tierra. Y esta mujer se cansó de estar callada dentro de la iglesia. Ella, con sus 17 hijos, pensó hacer servicio dentro de su casa. Y lo que hizo fue una revolución en ese lugar. Esta mujer creía que nosotros éramos salvos por la fe, Oh my God. y empezó a tener estos servicios, y sin darse cuenta, comenzaron hasta los hombres a llegar a esos servicios, y la iglesia empezó a tener celo de lo que esta mujer estaba haciendo, y le dijeron a ella que si ella no se iba de ese lugar, iba a morir, tristemente ella se fue con sus 17 hijos, y estando en otra ciudad, se levantó una ganga de indios. Y dice la historia que estos indios mataron casi todos los hijos de esta mujer. Y a esta mujer. Pero su voz marcó la historia. Ella no se quedó cachada cuando el hombre podía decir, tú no puedes alabar a Dios. Algo en su espíritu no la dejaba callada. Estando en un tiempo donde la mujer ni tampoco podía votar. Oh my God. Algo estaba haciendo Dios. Algo estaba haciendo Dios. Como lo hizo con Esther. Esther, aleluya, siendo judía. El rey se enamora de esta mujer. Sin saber que era judía. Y todo el mundo conocemos la historia y cómo Maldoqueo llega el momento donde Amán quiere que todos doblen rodillas ante él. Y Maldoqueo decidió no doblar rodillas porque Maldoqueo sabía y reconocía quién y siempre era su Dios. Amashandalamasaya la Masaya. Llegará el momento, hermano, hermana, donde la persecución tocará tu puerta. Donde la persecución tocará tu casa. ¿Y qué, qué tú harás si te dicen no doble rodilla o doble rodilla? ¿Qué tú vas a hacer? Maldoké decidió decir que no. El poder de una voz. Y dice la historia, bendecido nombre del Señor. Que cuando Mardoqueo decide no doblar rodillas, Amán se enfurece y dice que manda a hacer un delito. Y comienza Mardoqueo a llorar y a vestirse de luto. My God, hay mucha gente que hasta el sol de hoy todavía tiene su ropa de luto hay gente que todavía están llorando lo que sucedió tres años cuatro años, cinco años atrás y Dios quiere que te cambie de ropa y te vista de adoradora. y te vista de adoradora y comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu casa I feel God in this place y dice la historia que Esther manda a preocuparse se preocupa de maldoqueo y manda a preguntar cómo está y cuando mandan uno de sus inicuos aleluya a mandarlo a buscar bendecido el nombre del Señor a preguntar cómo él está lo hallan triste y le mandan esta noticia a Esther y a usted le dice vete, llévale ropa es porque en estos tiempos cuando uno estaba triste tú podías saberlo por la forma que estaban vestidos. Vestido de silicio. Todavía hay gente vestido de silicio. Cuando Dios quiere que te cambie ropa de adorador, hay que darle gracias a Dios por donde tú estás parada, mujer y hombre de Dios. Probablemente no sea mucho para muchas personas, pero es mío. Probablemente, aleluya. Hay tu posición en esta ciudad, mujer Hay que reconocer tu posición en esta ciudad, hombre de Dios Yo no soy cualquier cosa Cuando tú comienzas a pensar que tú no eres cualquier cosa Y no es para pensar que tú eres mejor que Dios Es para reconocer lo que Dios te ha hecho cuando tú declaras y tú dices, yo sé quién soy. Entonces que tú puedes declarar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios se cumple el favor tuyo. Praise God. Y dice la palabra que entonces va de nuevo el enicu Y pregunta a Mardoqueo lo que está pasando. Y el enuco le dice, aleluya, a Estel todo lo que Mardoqueo le mandó a decir. Pero ¿qué pasa? Que Estel va y le dice, vete de nuevo a Mardoqueo y dile que nadie puede ir al rey así. Porque si no, muere. Y Mardoqueo le dice, mira, no pienses que te va a librar de esta. Que porque tú estás metida en el reino, tú no sabes si para esta hora tú has llegado a ese lugar. A veces yo no me entiendo por qué tengo que pasar los procesos que pasó pero el Espíritu Santo me hace recordar para este tiempo, para esta hora, tú has llegado para marcar la historia con tu voz, Amashanda la Masaya, por eso el tema de esta tarde esa, mi voz marcará la historia, tu voz mujer marcará la historia, tu voz hombre marcará la historia, que hay imposible para Dios. Esta historia también me hace recordar de un hombre llamado Martin Luther King. Como este hombre estando en la posición que estaba, un reverendo, pero en la posición donde los afroamericanos no eran aceptados, y como este hombre cogió la autoridad que le dio Dios, y cogió la voz que le dio Dios y empezó a declarar. Y una de las declaraciones que él hizo, que marcó la historia fue, I have a dream. Oh my God. Yo tengo un sueño. Y ese sueño se hizo realidad por la voz de un hombre que no aceptó que el hombre declarara o dictara lo que él tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, dónde podía meterse, dónde podía sentarse. Él decidió cambiar la historia con su voz. Oh my God. Dios ha estado hablando en estos tres días, ha estado ministrando en estos tres días que hay que confiar en Dios que hay que tener la confianza en Dios tan firme, que tus sueños no se podrán detener, que eso fue la final noche, tu sueño no se puede detener, Amashanda la Masaya, oh my God is in this place, que mi sueño no se puede detener, yo tengo que saber quién soy, para qué fui creada, hay mucha gente que andan por el mundo con esa misma pregunta. ¿Para qué fui creado? ¿Qué es mi posición en este lugar? Ministerios sentados porque no sabe quién son. Ministerios sentados dentro de la casa de Dios porque no sabe quién son. Cuando llega el momento de la prueba, no saben qué hacer. My God, esperan que venga el pastor a su casa a declarar palabra cuando Dios me ha dado a mí la autoridad igual que el pastor para declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé cuánto pueden darle gloria a Dios por eso. Yo no sé cuánto pueden levantar la mano por eso. Gracias por la autoridad. Gracias por la gracia. A Saber que yo no soy cualquier cosa. El enemigo no puede ver todo lo que Dios va a hacer contigo. Pero sabe algo. Sabe suficiente para atacarte. Y si tú no estás lista o listo en la palabra de Dios y reconoce quién tú eres y dónde tú estás parado, te va a bofetear todos los días. Jesucristo era hombre, pero llegó el momento donde fue al desierto, donde el Espíritu Santo lo envió al desierto. Todos conocemos la historia, todos sabemos cómo Satanás fue a tentarlo, pero ¿por qué Satanás no pudo con un hombre? Pero hermana, tú lo viste como si fuera así, pero Dios era Dios, era hombre cuando entró en el desierto. era hombre cuando entró en el desierto aunque era 100% Dios era 100% hombre y Satanás nada más pudo ver al hombre oh my God yo no sé lo que Dios me está dando en este lugar, pero esto viene directamente del cielo, Satanás lo que vio fue un hombre, por eso le fue a tentar, o machando la masaya, porque se encontraba ayunando, o dicen que estaba ayunando, pero dice la palabra, que cuando Satanás vino a tentarlo con palabra, hay gente que piensa que Satanás se va a ir con tu lengua, y mucho de esto, no, él se va con la palabra, cuando Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, hay que declarar la palabra de Dios, resistir al diablo, y de vosotros dirá, cuánto puede levantar la mano y enseñarle victoria en esta hora, hay que declarar, tu voz tiene bastante poder tu voz tiene bastante poder que Jesucristo dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de donde de su boca la palabra de Dios no se puede declarar vacía yo tengo que saber que Dios hará al favor mío yo tengo que saber que Dios se va a glorificar. Yo tengo que tener la certeza de que Dios va a salvar mi hogar. Yo tengo que tener la certeza de que Dios va a salvar mis hijos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero hermana, ¿por qué tú dices eso? Porque mira, yo le creo a Dios, pero mi esposo no mucho. Hermana, yo le creo a Dios, pero mi esposa no mucho. Mis hijos no mucho. Con uno. Con uno. Creerle a Dios. Es basta. Y sobra para Dios. Con uno creer. Con uno declarar. Con uno alzar su voz. Es suficiente para cambiar la situación. I feel God in this place. Y dice la palabra que mando que ahora dice. Para esta hora tú no sabes. Si has llegado a ese lugar. Y todos conocemos la historia. Y usted cogió el valor para ir a enfrentarse con el rey. Y todos conocemos lo que sucede. Que Amán, Jehová le sacó la máscara. Tus enemigos no pueden prosperar contra ti. pero cómo puede decir eso si el injusto sigue creciendo y sigue prosperando pero no contra ti porque si el justo puede prosperar cuanto más yo en Cristo cuanto más mi voz puede marcar la diferencia en mi casa mi voz puede marcar la diferencia con mis hijos con yo bendecir a mis hijos bendecir su futuro ya Dios está en el asunto coge valentía Tenemos muchos, yo no tengo miedo de decirlo, si me vuelven a invitar amén y si no amén también, a mí me das lo mismo, porque mi compromiso no es con el hombre, es con Dios. Dios! Tenemos muchos enñoñados dentro de la casa del Señor, muchos enñoñados, que si no me dan lo que yo quiero, que si no hacen lo que yo digo, que si no me vienen a buscar... Yo no voy por ningún lado, pues los verdaderos guerreros de Dios son los que dicen, tú sabes que hermano no va a venir a buscar, también hay guagua, hermano no va a venir a buscar, también hay taxi, pero yo voy a llegar a buscar mi bendición. Ah, oh, nada, ni nadie me podrá detener. Ah, de El poder de una voz. Cuando te dicen a ti en el hospital, hmm, Hermana, hermano, encontramos el SIDA en tu cuerpo. Hermana, hermano, porque el doctor no te lo va a decir como un pastor. El doctor te lo va a estrujar. I don't know how to say this. You do. That's what you get paid for. Para eso te pagan tienes cáncer, tú tienes sida, te encontramos esto y que el hombre, la mujer de Dios podrá decirle al doctor y qué dice Dios. Tú dices eso, pero qué dice Dios? Yo tengo un amigo mío que es evangelista y este amigo mío cuando estaba apartado de los caminos del Señor, le estaban bien metido en las drogas. Y cometió muchas faltas. ¿Qué pasa? Él se entrega a los pies de Cristo. Dios lo hace un hombre nuevo. Le da un nombre nuevo. Y lo hace evangelista y profeta de Dios. ¿Qué pasa? El pasado vuelve a molestarlo. Y lo buscan para meterlo en la corte. Por casos viejos. Y cuando él se enfrenta a la juez. La juez lo mira y mira todos los papeles, y la primera juez que lo vio le dice, tú vas a hacer tiempo, todo esto que tú has hecho, tú vas a hacer tiempo. Puede creer que él en medio de la corte le dice a la juez, sin el permiso del abogado, tú lo dices, pero ¿qué dice Dios? ay santo Dios el poder de una voz y dice aleluya que cuando la juez bajó la cabeza le tocó otro juez y el otro juez lo mira y le dice todo lo que él hizo en el pasado se queda en el pasado sale libre el poder de una voz el poder de una voz yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová yo siento como Dios va impartiendo, impartiendo fuerza al que no tiene saber quién tú eres el poder de una voz yo estuve hace poco con unos pastores amigos míos en Dover, New Jersey y yo estuve sola con ellos y estábamos guiando para un local y cuando estamos así guiando el esposo el pastor está guiando, yo estoy aquí, la esposa está, y los niños de ellos. Y mientras vamos guiando, él me está hablando de la visión que Dios ha puesto en su corazón. Este hombre es ingeniero, y Dios le puso en el corazón dejarlo todo para la obra. Cuando él va para Santo Domingo, en Santo Domingo cuando hubo ese terremoto en Haiti, él fue, porque cuatro de los pastores de él, del concilio murieron en ese terremoto. Y 60 de los miembros. Y él fue para allá para dar consuelo. Y dice él que cuando él está llegando del aeropuerto, él pasa por una iglesia, y él se mete dentro de la iglesia, y hay una mujer profeta que está hablando la palabra de Dios. Y comienza a mirarlo y le comienza a decir, yo soy el que puse ese deseo en tu corazón de pastorear y de dejar tu trabajo. Y ahí mismo al instante él supo que era Dios. Al llegar de nuevo a su casa, lo llaman de Tiffany's. Todo el mundo sabe lo que es Tiffany. The Jewelry Company. Yes, I too too. I love that story. Lo llaman de, la, de esa compañía para que él trabaje para ellos. Él le dijo, no. El poder de una voz. Estoy con ellos guiando. Él mira a car dealership. No sé decirlo en español. Dile de carro. There you go. Y mientras voy, él va guiando, yo estoy así mirando y él me dice, tú sabes ese lugar, yo lo quiero. Ese lugar es mío. Mira esto hermano, yo quiero que pongan mucha atención. Él dijo, ese lugar es mío, yo lo quiero para levantarle templo a Jehová. Y mientras estamos guiando Rabashí a Mandolai, lo dejamos a él en la casa y yo estoy con la esposa y otra miembro de la iglesia y mientras estamos siguiando nos parqueamos y comienza el Espíritu Santo a darme palabra para esta mujer la Masaya. y le dice sierva, dile a tu esposo por la cual él declaró que ese lugar es de él es de él Ahora dile a tu esposo que coja a sus hijos, coja a su esposa y se pare en ese car dealership y declare que ese lugar es de él, que yo se lo voy a dar. El poder de una voz. Ese lugar es mío. Tú tienes que saber quién tú eres. Cuando yo estaba sola con mis hijos, yo no sabía qué hacer. Dios estaba haciendo otra cosa con mi esposo. Aunque estaba apartado, estaba en las manos del Señor. Y mientras yo estoy ahí sola, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía dónde ir. Yo no tenía trabajo. Lo único que yo sé hacer es adorar a Dios. Lo único que sé hacer es ser la voluntad de Dios llamándolo a más y el señor y me decía tú te encargas de lo mío y yo me encargo de tu casa ama Shanda la Masaya que hay imposible para Dios yo pensaba que con ande callada las cosas iban a ponerse en su lugar yo pensaba que si no decía nada las cosas iban a caer en su lugar y lo que Dios me empezó a hacer era abrirme la boca más me abría más la boca. Y cuando yo no tenía para declarar, me ponía a declarar. Porque cuando yo ahí declarando ahí, y yo ministrándole a las damas, y yo diciendo, ¡Mujer, cree que Dios va a salvar tu matrimonio! Porque lo va a hacer con el mío. Pero cuando yo regresaba a mi casa, ni quería ni abrir la puerta. Y cuando yo entraba, el teléfono hermana puede venir a predicar tú no te manda te manda Dios el poder que Dios te ha dado no es un poder para estar sentado el poder que Dios te ha dado es para declarar junto al pastor lo que no es de Dios para Dios si eres justo puede prosperar cuanto más nosotros la voz de la iglesia es lo que gobierna esta tierra es lo que tiene que gobernar las escuelas es lo que tiene que gobernar la no el gobierno ayudando a las mujeres abusadas en la iglesia tú tienes el gobierno ayudando a estas mujeres como ellas le dan la gana gente drogadista como ellas le dan la gana cuando el poder Dios se lo dio a la iglesia ¿Sí o no? ¿A quién le dio el poder? A la iglesia. Que yo me meta en el gobierno y piense declarar la palabra de Dios. Esto es de Dios. ¿Tú te crees que Dios no tiene a su gente ya metido? ¿Tú te crees que el FBI tiene gente por todos lados? Tú no conoces a Dios. Dios lo que quiere es que tú comiences a declarar. Esther tomó la autoridad En su mano En su voz Y dijo si tengo que perecer Voy a perecer Pero me voy a ver al Rey En los momentos más difíciles Es que Dios te da la fuerza como el búfalo ¿Tú has notado eso? Levante la mano a aquellos que han notado O han experimentado eso Yes Lord que en los momentos más difíciles es cuando más he sentido el poder, es cuando más he sentido la autoridad, es cuando más he sentido la ilusión es cuando más amashanda la masaya para comenzar a declarar lo que no es mío como si fuese mío. Yo me recuerdo una noche yo clamando por mi casa. Dios me tiene ayunando tres días. Yo planeé un día y Él me dio tres. Y yo no me podía levantar de esa cama. Yo no me podía levantar de ese, de ese piso. Dios me tenía ahí clamando. Y yo sentía como Dios ponía palabras en mi boca para yo declararlas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y era cuando mala unción descendía sobre mi casa. Yo no necesito un profeta para decirme a mí lo que yo tengo que hacer, si yo sé quién soy, y yo declaro la palabra es suficiente, David era el ungido de Dios, David sabía adorar a Dios, pero llegó el momento donde David le falló a Dios, Aleluya y tuvo un hijo con Bersaba. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios hirió al niño. Pero David se encontraba ayunando. Y va la historia que los siervos de David le están ofreciendo alimento y él no quiere. Y sigue ayunando. Y va la historia que el niño muere. Y cuando el niño muere, David levanta su mirada y ve a los siervos hablándose. Y él se dice entre sí, mi hijo murió. Y dice la palabra que cuando los siervos van donde él, él le pregunta y el niño murió. Dice que él, él se levantó, se fue al templo, adoró a Dios, se ungió. Yo no necesito que vengan profetas a ungirme, si yo sé quién soy, yo David sabía quién él era. David no necesitaba, necesitaba que el profeta Natán lo ungiera. Sabía quién él era. Se metió al templo y dijo, estaba ayunando por si Dios quería hacerlo. Pero como no le plació, voy a adorarlo anyway. Pero la misma vez me voy a ungir de nuevo. Porque sé quién soy. David pudo experimentar la compasión de Cristo. Pudo experimentar la gracia. Y por eso pudo ungirse como rey. Mujer y hombre de Dios. Tu voz marca la diferencia. Tu voz marca la diferencia en el trabajo. Cuando te dicen te vamos a votar. Pues si me van a votar está bien. Pero si no es la voluntad de Dios aquí me quedo y para otra posición voy. Yo soy el ungido, yo soy la ungida de Dios. En el trabajo, a los que tienen que respetar son a los hijos de Dios. En las escuelas, a los que tienen que respetar son a los hijos de Dios. la Aunque esté parada esperando por las ahí me tienen que respetar también. El poder de la voz. Que yo no soy cualquier cosa. Dilo conmigo, yo no soy cualquier cosa de nuevo yo no soy cualquier cosa yo no soy cualquier cosa mi voz marcará la historia ponse de pies en esta hora no importa después que todos hayan aceptado la palabra de Dios cada uno de nosotros, yo creo que todos levanten las manos conmigo. Cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles. Lo estamos pasando ahora. La iglesia está siendo probada. En estos tiempos, que se sabe quién es quién? Tú tienes que saber tu lugar. Aunque otro no te lo quiera dar reconoce tu lugar porque después que yo tenga el favor de Dios en mi vida yo estoy bien después que yo tenga el respaldo de Dios yo estoy bien no todos respaldan este ministerio pero muchos sí pero yo no dependo en eso yo dependo en el respaldo de Dios porque de la misma forma que yo puedo predicarle a 300 400 personas lo hago con 50, 40, 30 personas Dios me ha enviado por ahí Dios me ha llevado a predicarle a 10 personas a 5 personas y me ha dicho con el mismo fervor tú le predicas porque yo no me mando, me llama Jehová esto este Dios no es mío para hacer lo que me da la gana. Ese ministerio que Dios te ha dado, mujer y hombre de Dios, no es para que tú hagas lo que a ti te dé la gana. Es para hacer lo que Dios quiere. Salto. Levante su mano conmigo. Levante su mano conmigo. Dios está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Señor gracias gracias por esta palabra que ha fortalecido mi espíritu y me ha dado la fuerza para declarar lo que no es como si fuera gracias porque una vez más tú me recuerdas quién yo soy y para qué fui creada Esther no sabía quién ella era hasta que llegó al palacio. Tú no sabes quién tú eres hasta que llega la situación a tu vida. Tú no sabes quién tú eres hasta que llega la prueba. Que Dios comienza a revelarte quién tú eres. Un guerrero, una guerrera de Dios. Yo me gozo en Cristo. Si Dios ha hablado a tu vida, yo quiero orar por ti. Si hay una vida en este lugar que quiera aceptar a Cristo como su salvador personal, pasa. Que yo no me voy a ir de aquí hasta orar por ti. Porque aunque tú no lo quieras creer, vida, tú eres lo más importante en este lugar. Yo quiero el pueblo en comunión Yo quiero el pueblo en comunión Vamos a adorar a Dios ahí donde estamos En la oración pueden pasar el llamado todavía sigue de pie para esa vida que quiere aceptar a Cristo arma yo te digo no te vayas de aquí sin Cristo no te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón Dios está hablando en nuestra vida está tocando a tu puerta aquí nadie te puede enforzar si Dios es tan caballero que toca tu puerta, ninguno de nosotros podemos esforzarte. Lo único que te podemos decir es: No te vayas sin Cristo. De que todos pasamos problemas, sí. La única diferencia que hay un Dios que responde por mí. Levanta tu mano, mami. Pasa aquí. Levanta tu mano. Yo quiero el pueblo en comunión. Vamos a orar por esta joven que ha pasado al frente. Yo le pido al pueblo que levante sus manos y la extiendan hacia acá. Yo quiero que tú tomes esa autoridad que Dios te ha dado. Yo quiero que tú alces tu voz conmigo en esta hora. Y que tú marques la diferencia en este lugar Junto conmigo Clamando por esta vida Amante Dios y Padre Celestial Te presentamos a Él a Esta joven Dios mío Padre tú conoces la situación de ella Tú conoces la razón por la cual Ella ha decidido pasar Yo te pido que en esta hora Tú le dé la fuerza La fortaleza para seguir adelante creyendo, declarando que en tu nombre si sí hay poder dale lo que ha venido a buscar dale lo que su espíritu necesita de parte de ti ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaro hecho mira Dios no ha terminado Dios no ha terminado, porque la situación se vea fea no significa que Dios dejado de existir. Él está contigo, Él está contigo. Todo ese regalo de parte de Dios es un regalo, es un regalo. Dios está con ella, Dios está con ella. Cuánto lo declaran conmigo. La bendecimos en esta hora, la bendecimos en esta hora.